Soy Mariana Albani, eh, participante del grupo Claxo Policía y Seguridad en Regímenes Democráticos y queríamos contar un poco la experiencia de nuestro grupo. Eh, en el que intervienen distintos países y eh, donde las experiencias di son diversas, en el sentido que nosotros empezamos con una mirada académica, participamos del Congreso en Uruguay, del Congreso en Argentina, ahora estuvimos en México, y eh, atravesamos distintas experiencias vitales y académicas, en el sentido que eh, Sabina estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, entonces eh, veníamos de gestionar y generar, eh, de pensar sobre las políticas públicas, pensar sobre las policías, pensar sobre las democracias, pero eh, nos enfrentamos a tener que gestionar estas mismas policías y, y, y, y gestionarlas en este sentido que pensamos, bueno, ¿qué policía? ¿para qué democracia? Y en este sentido pensamos que eh, lo que se nos abre ahora es un camino de análisis, eh, no de pensar la gestión, sino de analizar la propia gestión. Y pensamos que eso va a poder colaborar también con otros compañeros de distintos grupos que están ahora gestionando, como es el caso de Chile o Colombia, eh, de que va a ser un insumo eh, para el futuro grupo Claxo. Sí, este, yo soy Sabina Fredrick estoy a cargo del grupo de trabajo Policía y Seguridad en Regímenes Democráticos, y bueno, con Mariana somos, este, la verdad que las que este, tratamos de, de, de impulsar, Mariana mucho más que yo, voy a decirlo, este, en el inicio, pero este, queríamos compartirle esta, esta reflexión y esta evaluación sobre estos cuatro años del GT porque realmente fue una, una experiencia eh, provechosa. Eh, como decía Mariana, no solo porque tuvimos la oportunidad de conocer las agendas este, de, de todos los países, de todos los investigadores e investigadoras, que a su vez hay que decir que la mayoría eran investigadoras mujeres, este, investigadoras de países que tienen agendas diferentes en América Latina, este, que son a veces están en diálogo y otras veces no están en diálogo. En algunos prima el problema de, del uso de la fuerza o del abuso de la violencia institucional. En algunos momentos en otro el tema de, de los homicidios, el tema del narcotráfico y el uso que se hace de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas para lidiar con esos temas. Este, nosotros aprendimos mucho, entre congreso y congreso, tuvimos también encuentros con investigadores de México, de Brasil, de Paraguay, de Perú, de Chile, este, y, y la verdad que aprendimos mucho, eso nos sirvió en la gestión, Yo asumí en, en diciembre del 2019, estuve casi dos años al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, gran parte de, de quienes participamos en Argentina este, fuimos parte de la, de la gestión, así que, Ahora queremos, como decía Mariana, aprovechar nuestra experiencia y, y los momentos en los que están los países que, de nuestros investigadores, de aquellos que formaban parte del grupo, para hacer una nueva propuesta este, que actualice la agenda de seguridad, a partir también de los obstáculos este, y las potencialidades que nosotros vimos en, en el contexto argentino. Así que eh, para nosotros, para, para todos los integrantes y las integrantes de, del grupo, ha sido una experiencia muy importante, es muy provechosa, y, este, y tenemos a todos y todas este, dispuestos a, a continuar. Y eso muestra que, que efectivamente este, este formato de red es un formato que, que, es muy, este, que está vacante, digamos, no hay otros espacios que, que lo aprovechen, y así que agradecemos mucho a Claxo este, por el apoyo y por, por sostener esta iniciativa. Muchas gracias.